Buenas a todos, gente. Estamos aquí en un vídeo. Ayer subí vídeo, hoy subí vídeo, mañana subo vídeo. Siempre que pueda voy a subir vídeo porque me voy a poner a full con esto. Esto lo vamos a sacar para adelante todos juntos, chavales. Os lo digo por mi, por mi santo nombre. Y nada, en este vídeo os vengo a comentar, aparte de que tenéis jugaditas de fondo, musiquita chill, todo el rollo, os vengo a comentar lo que ha anunciado Fortnite. Fortnite ha anunciado el lote de fuego oscuro. ¿Qué es esto? No va a ir en disco. Como los lotes que han hecho... <risa> Te lo he dicho, hermano. Al primer intento. Va a ser digital, y supuestamente es el lote de skins y de cosméticos más grande de la historia de Fortnite, valorado en más de 70 euros. Primera pregunta, ¿cuándo va a salir? El 5 de noviembre, según me dicen en las fuentes que he mirado, 5 de noviembre sale este lote. ¿Qué va a incluir el lote? De fuego oscuro, vaya brazo, eh. Va a incluir tres trajes legendarios, tres mochilas, tres hachas duales, o sea, de dos manos... Envoltores de armas Y un nuevo mote ¿Ok? O sea, trae mucha cosa Precio, no se sabe Se sabe que las skins están valoradas en 70, ¿vale? Pero a lo mejor el lote vale 50 o 40 Por hacer rebajas No sé cómo explicaroslo Pero vamos, creo que se entiende más o menos eh, De más noticias tenemos las cosas de It. Ya sabéis, están haciendo una colaboración con it 2 No sé qué cojones van a hacer Pero voy a censurar esa palabra Porque estoy haciendo muchos tacos últimamente no sabemos lo que van a poner con it pero están saliendo vale, todo los juegos en buenísimo. y se viene, se viene, chavales, así que no tengo nada más que deciros, simplemente que disfrutéis de lo que queda de highlights, que os queréis, que os suscribáis, por favor, por favor, no os cuesta nada suscribiros, dejar un like y un comentario, sobre todo, suscribiros y comentarios, el like, bueno, me importa, está claro, quiero ver que os gustan mis vídeos, pero no es esencial, comentarios y suscribiros, por favor, y activar la campanita, claro. un besazo en toda la frente de vuestro compañero ruidos y nos vemos muy pronto.